Esta edición, eh, que conserva la biblioteca del Archivo General de Indias, corresponde al Teatro de la Tierra Universal de Abraham Ortelio. Abraham Ortelio fue cosmógrafo y cartógrafo del rey Felipe, Felipe II. Es una edición muy significativa, está encuadernada en pergamino, y es una edición del año 1588, con pie de imprenta de Cristóbal Plantino, en el caso de nuestra edición, la singularidad o la curiosidad que, que guarda es que la portada, no conservamos la portada impresa, es una portada manuscrita, pero sabemos que es del año 1588 porque en la dedicatoria de la edición aparece identificada con pie de imprenta de Amberes en el año 1588. A continuación podemos observar una representación cartográfica de, de América en la que podemos apreciar el Estrecho de, de Magallanes. El Atlas consta de aproximadamente de unos 100 mapas impresos en planchas calcográficas coloreadas. Y en el Atlas también podemos contemplar representaciones cartográficas de, de Europa, profusamente coloreadas es una pieza de gran valor desde el punto de vista de la historia de la cartografía, también para, para los, fondos, los fondos bibliográficos y documentales de, del archivo. Aquí, a continuación, vemos una representación de España, la representación cartográfica de Francia, Alemania e Italia, entre otras representaciones cartográficas. También podríamos destacar las anotaciones manuscritas, como por ejemplo esta, que es una anotación manuscrita del siglo XVIII que indica los caminos del Correo de Madrid a, a Sevilla. Dentro del fondo bibliográfico antiguo de la Biblioteca de, del Archivo es un ejemplar de gran, de gran valor bibliográfico para nuestra, para nuestra colección. Como complemento del ejemplar que os hemos mostrado, conservamos también en los fondos bibliográficos de la Biblioteca del Archivo General de Indias esta edición con pie de imprenta del año 1601, impresa también en Amberes, como la edición anterior del Atlas de Orterio. Lo imprime Jacobo Brien. Esta edición es muy curiosa, eh, su formato es más reducido, estamos en una época en la que, eh, en la que los grandes descubrimientos geográficos influye sin duda en la emisión de este tipo de ediciones y este formato más reducido se debe al éxito tan grande que tuvo las de Ortelio porque era una edición que tenía un formato más portable. Aparecen identificados los mapas anteriores, que aparecían en el otro ejemplar, de gran formato, y como curiosidad, hay una vista de, del escorial, un grabado del escorial, que aparecería, tiempo, tiempo después, en el Kivitatis orbis terrarum de Bram.